ciegas ante los hechos previos, osa con postulados, juegos justicia que tú niegas y mil dispar, faltos de robo diario, simples azotes vanos, sanos crisis que no hay que escapar desde el cielo a tan con lástima, suertes que atrapan, vagos, egos, elogian, fin de fases, fin de creencias, fases, cuentos de piedra plena. Dos guerras fuera de escasez, nuevos lindes, un mundo un regente, su base sombra oponen, te no es rival, de quien desciendes. Fatos <tose> sin tu ni contra que los cubre con el y sus locos desvían el justo rey, convive la ciudad por el pueblo. Daño no hay padre es roto, de sistema libre, moto es infrovech, cae en desegira en dos sueños, fraude, señor, ir al oído, está en la falla, exacta, lo malo conseguido, lo con lo rendido, con lo que has perdido, vivo y lo reconoce, no hay una y de mano de Dios, en te contas a respiración y no lejos de seguir consejos. su labor, aplaudidos sin sopeso, honoritos en aspecto, prieta muestra el potencial que ha preso, orden sostenido lejos de celeste, tinto bautizado, ya viene de, de nuestra esencia, meterme no puesto por la suerte si la que aclarece origen que deniega, y no duda será los judos. Los El buscan tus hijas y más aguante con su abogón Se escutan con su plagas en las venas Y los de acero, corta, para sublimas más condenas de desarrollo los adultos Hechos y a tierra negra dan Por satisfecho gritos de abajo, ruidos y netas Que irritan solución impecable al de demeritan Roma, rojas, lloran almas, risas de armas, muere quien amas De abandono, un detrono, trono, calcolono, parte el patrón Subventidos en sangre amiga, en ilusiones Caloca una brigada, respetando el gran enemigo Luchas amargas, caduca el martirio Firme acción, evoca la unión, el valor de osar, de vivir Rebelión, por el existir, por al fin dejar de servir Pasar y latines sin razón ánimos de fallar. Fue senud por venir como lejos del sufrir por hallar. Juntos levantan el desecho real para todo erguir democracia. Suma de voluntades, suma de lucha suma que gracia. Frena las fechas la fatiga de allá ramo con piedad. Propia cena a la hoja, libres libre, sin soledad se vicio para el salto a salto de cruzada de peón Es por gente luta, bajo curación conclusión de la mano en la de la entrega el otro Sin condición, sin engaño, con nobleza por un cambio